Pasamos a la siguiente moción, con número de registro de entrada 942, presentada por el Grupo Adelante Coin. relativa a Barranco Blanco Sostenible, pero propongo una cosa porque eh, después hay una moción presentada por el Grupo Ciudadano eh, con número de registro de entrada 945, que trata del mismo tema, aunque dicen cosas distintas, pero si les parece yo creo que podemos unir el debate para no repetirnos en las intervenciones, aunque después, como es lógico, se votarán de manera, de manera distinta. Así que si les parece, pues empezamos por la señora Guzmán, que haga exposición de, de su moción. Sí, por nosotros no hay ningún problema en, en hacerlo así, porque además yo pienso que están bastante relacionadas. Por mi lado tampoco. Pues entonces, eh, señora Guzmán, empiece. Puede sí. empezar, vamos. Vale. En el apartado análisis interno del proyecto Líneas de Estrategias de Turismo de Coín, que se elaboró por la Universidad de Málaga mediante un proceso de participación con los agentes implicados en el desarrollo turístico de Coín, cuando se analizan las características según los productos principales de la oferta turística de Coín, como era de esperar, se cita Barranco Blanco, indicándose lo siguiente, zonas naturales con problemas, Barranco Blanco era uno de ellos, ¿Qué decían de este? Pues que existe divergencia entre los actores sobre qué hacer con este lugar, que todos coinciden en que es una zona de especial interés, pero que la afluencia actual presenta serios riesgos tanto por la fragilidad del lugar como por la seguridad. Haciendo un poco de historia, en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga, del año 1987, aparece la zona como paraje sobresaliente, catalogado como PS5 La Fuente, cabecera del río laminas La ficha en el catálogo, además de los valores por los que se protege la zona, alerta de un riesgo grande de que pueda surgir alguna promoción urbanística y aconseja al Ayuntamiento de Coim la elaboración de un plan especial. Esos planes especiales de protección del medio físico tienen como objetivo establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección de los valores medioambientales de cada provincia. Todos aquellos espacios que están acogidos a este tipo de planes tienen que ser respetados con todas las garantías en los planes y normas urbanísticas locales de cada provincia que se aprueben a partir de la entrada en vigor de cada plan de protección. Al trasladar esta información al PGO en COIN en 1997, en su artículo 448 se hace como paraje singular, en vez de como paraje sobresaliente aunque se mantienen los usos permiti permitidos y prohibidos según el Plan Especial de Protección. El nombre que adopta en ese caso es PS1, la fuente. Y en el año 1992, la presencia en Riolamino de hábitats y especies que figuran en los anexos 1 y 2 de la Directiva eh, Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de las fauna y floras silvestres, justificó su inclusión en la propuesta de lugares de interés comunitario de 2006 y su posterior declaración como zona especial de conservación en 2015, dentro de las denominadas Reis Natura 2000. Pues bien, volviendo al presente, los valores medioambientales de la zona, aquellos que supusieron su propuesta como lugar de interés comunitario y su declaración como zona de especial conservación, están en serio riesgo de desaparecer. Ya en términos de la urina el Grande, hace unos años se consiguió paralizar un proyecto urbanístico que afectaba a esta zona. Recordemos que entre las especies animales que justifican la declaración están la nutria, algunos murciélagos, el martín pescador, el sapillo pintojo meridional o algunas especies de odonatos, muchos de ellos, si no todos, muy sensibles a las actividades humanas. Si ponemos barranco blanco en un buscador de internet, nos sorprenderá ver la cantidad de páginas que aparecen entre ellas incluso grandes portales de reservas turísticas como Expedia y otros. Esto no, nos tiene que hacer ver cómo, de un uso recreativo más o menos local, hemos ido pasando a un uso recreativo y turístico con altos niveles de difusión y de afluencia a niveles regionales, autonómicos e incluso internacionales. Estamos a nuestro juicio a un tris de perder la oportunidad de conjugar los usos recreativos y turísticos con la protección, protección de los valores medioambientales y paisajísticos que los sostienen. Para Adelante Coin, el ideal sería que se pudiera disfrutar de visitas, no demasiado prolongadas a la zona, combinando el baño con la observación y disfrute del paisaje y demás valores naturales. Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Sanidad ha sacado una recomendación por la que en aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua eh, dulce con escaso caudal, se desaconseja el baño y los usos recreativos para esta temporada 2020. En todo caso, las playas fluviales serán los ayuntamientos quienes decidan abrir si se garantiza la seguridad sanitaria, así como cerrar acceso a cosas de cada término municipal si aquí, o prohibir el baño si así se considera oportuno. A nuestro modo de ver, la estrategia seguida por el Ayuntamiento de Coín desde hace unos años de limitar el acceso con vehículos, acogiéndose la normativa de caminos forestales y al peligro de incendios, es la correcta, pero debería completarse con alguna iniciativa parecida a las que otros municipios con espacios similares han implantado. Nos referimos, por ejemplo, al control y la limitación del número de vehículos en la zona de aparcamiento. Limitando el número de vehículos a unos 20, conseguiríamos controlar que el número de personas en el río no pasara de unos 50. Para limitar el número de vehículos, turismo, a 20, bastaría con delimitar la zona permitida de aparcamientos y prohibir el controlar el aparcamiento en el resto de la zona, lo cual, lo cual nuestro juicio no es demasiado difícil. Esta propuesta plantea también la posibilidad de generar al menos un par de puestos de trabajo similares a los de Lora que tenemos aquí en la Alameda, o modelos parecidos del aparcamiento del Río Verde o Río Chillar. Incluso se podría pensar en reservar y pagar a través de una aplicación eh, o el que hubiera varios turnos. Además, sería interesante iniciar una labor de educación y concienciación ambiental en los accesos y a pie de posa. Evidentemente, para cualquiera de estas opciones hace falta también una implicación de la Policía Local, la Guardia Civil y la Guardería Forestal y de Cauces. Estas pueden ser soluciones relativamente provisionales o de urgencia, pero desde Adelante Coin apostamos por otro tipo de soluciones. Ya en el año, en junio de 2017, aprobamos por unanimidad en el Ayuntamiento el apoyo a la solicitud de declaración de Parque Natural de Sierra Mijas-Alpujata, que incluiría Barranco Blanco pero parece que el proceso para que todos los municipios interesados apoyen la iniciativa va más lenta de lo que deseamos. Por lo que, en tanto, se protege la zona, y estimando que no es incompatible con esa protección más amplia, consideramos muy recomendable que se dote a la zona de una figura de protección de las contempladas en la normativa de espacios naturales protegidos, que nos permita conjugar la protección de los valores ambientales y paisajísticos con el uso turístico y recreativo. Es por ello que solicitamos al Pleno la aprobación de los siguientes puntos. En primer lugar, que se analice la posibilidad de solicitar la declaración de un de protección del patrimonio natural y de la biodiversidad, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, como pudiera ser la de paraje natural o monumento natural u otra, acorde con los valores ambientales y sociales del espacio. En segundo lugar, que se haga un estudio ambiental para determinar la capacidad de carga del espacio y con ello establecer el aforo máximo para cada fecha del año, de cara a establecer las medidas de control de acceso que se van a adoptar. En tercer lugar, en tanto se determina el aforo máximo, al menos para la temporada de verano 2020 se establezca este en un máximo de 50 personas. En cuarto lugar, se establezca la medida de control y vigilancia pertinente para asegurar este máximo. Y por último, solicitar a la Junta de Andalucía que se realicen y publiquen las evaluaciones y seguimientos del plan de gestión de la zona de especial protección. Si lo que queremos es solucionar eh, el problema a corto plazo, es decir, por el problema del COVID, del número de que eh, allí no se pueden bañar, del número de gente que están allí y no se, no se puede controlar, eh, ...la distancia social, una solución, pues el decreto que se ha sacado desde, desde el ayuntamiento. Eh, nosotros estaríamos más por controlar y que no se prohibiese totalmente, pero en cualquier caso, para nosotros sería el punto menos importante de la moción. Si se ve que, fue, que en este momento es muy arriesgado y se quiere mantener el decreto en este momento... Lo vemos, eh, vemos que, que en ese sentido podemos estar de acuerdo. Los de 50 eran nuestra propuesta siempre y cuando veamos que se pueda controlar. Pero eh, para hacerlo a corto plazo, pues en primer lugar, pues aún terminando el estado de alerta, de alerta perdón, sigue habiendo un decreto del Gobierno Central por el que se nos permite, por el que... Eh, no se permite, perdón, la concentración de personas que se ha empezado a dar allí, sin el metro y medio de distancia. Es decir, ya tenemos el apoyo del decreto del Gobierno central. En segundo lugar... lugar sí, perdón, sí. Si le queda mucho, le, no. le robaría que siga la intervención. Sí, sí te, termino eh, esto solamente y ya sigo en la próxima. De tenemos también la normativa forestal de protección de incendios en los meses de verano, que hasta octubre podemos perfectamente eh, decir que no se dejan de entrar coches allí. Y por último, pues los ayuntamientos eh, sí tienen competencia para prohibir aparcar y hacer zonas azules. Se hace por ejemplo en el río Chillán o en el Caminito del Rey. Esto sería a corto plazo. Nosotros lo que defendemos es una solución a más largo plazo. Y sigo en la próxima. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Pirs. Eh, no, el micrófono, señor Pirs. Perdón, por. perdón. No, mi, mi pregunta era, eh, como hemos dicho que vamos a debatirla conjuntamente, ¿procedo a leer mi, mi moción o, o cómo...? Sí, yo lo ideal es que como proponente de su moción, pues que explique lo que, lo que propone su grupo. Y después ya la segunda intervención, pues ya debatimos las dos conjuntas, pero por lo menos para que se quede claro cuál es la posición de su moción y de su grupo. De acuerdo, de acuerdo. Pues eh, expongo los motivos. Una vez más presentamos una propuesta constructiva para solucionar la problemática de la masificación de las pozas y las cascadas de Baranco Blanco y convertirlas en un referente turístico no solamente para Coín, sino para toda la comarca. Desde siempre las pozas de Baranco Blanco han atraído una multitud de personas de todos los rincones del mundo por su, por su belleza y por su encanto. Estas aglomeraciones se han convertido en un gran peligro para los visitantes y un grave peligro para el medio ambiente. En los últimos días hemos visto y comprobado que, a pesar del estado de alarma y el consecuente peligro de contagio que, en el que nos encontramos, el flujo de personas a este lugar tan emblemático no solo se ha reducido, sino se ha duplicado eh, si lo comparamos con el año anterior. También queremos eh, o quisiéramos resaltar que el 95% de las personas que visitan este lugar no son de Coín, sino de toda España y de gran parte del extranjero. No pretendemos. Cerrar el acceso a este paraje, pero sí que aspiramos a que se regularice esta situación caótica para que así todo el mundo pueda disfrutar en un entorno seguro y proteger el medio ambiente. Si regularizamos las visitas eh, y gestionamos este recurso natural, podría significar un repunte económico para Coín, como es el del Caminete del Rey. Eh, un proyecto de turismo rural sostenible por un medio ambiente debería ser, de, eh, debería ser un trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas y, además, supermunicipal. Eh, por lo expuesto, el Grupo de Ciudadanos eh, propone lo siguiente. El primer punto, eh, lo, voy a, lo, lo voy a retirar porque ya se ha hecho, pero lo, lo, lo leo de todos modos. Colocar un cartel de prohibición eh, más grande en español e inglés y, dos, buscar apoyos supermunicipales para la relación de un proyecto de explotación turística. Muy bien. Eh, intervenciones. Eh, señor González. Sí, gracias. Bueno, es muy interesante este tema y muy, y muy acuiciante en el momento que nos encontramos. Eh, este grupo tuvo conocimiento del decreto a través del, del grupo de portavoces de la oposición. Entendemos que si existe si existe la posibilidad o la o el peligro ¿no? de, de ese contagio masivo en la zona, pues han de tomarse medidas, evidentemente, y el ayuntamiento optó por prohibir el baño el día, bueno, el 11 de junio creo que es, según el decreto de la alcaldía. Y entonces, bueno, eh, ahora mismo teóricamente con ese decreto estaría prohibido tanto la, la, el tránsito por la zona como, como el, el baño. Entendemos que eso es una cuestión del, de puntual, esperemos que puntual del COVID y que no se prolongue demasiado en ese sentido. Es evidente, es evidente que tras los vídeos vistos y personados allí de la cantidad de increíble de coches y de personas, que tiene un volumen que no, puede, que no puede absorber ese paraje natural y tan impresionante que tenemos afortunadamente en Coy. La moción plantea que se analice la posibilidad ¿no? de solicitar esa figura de protección. Es evidente que... Por ejemplo, pongo un ejemplo como el arroyo Boca Leones, ahí en Sahara de la Sierra, pues se necesita, al ser una zona de reserva natural, necesita de autorización para transitar por la misma. Efectivamente, habrá que analizar si la zona en cuestión, dado la carga de personas, necesita pues, de una protección para establecer esas medidas de protección. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con prohibir a cal y canto, si, si el, el baño ni, la, ni el paseo por la zona, porque es un bien de todos y que tenemos que disfrutar todos y todas. Ahora, evidentemente, con el COVID, si sanitariamente se ve que no, no es posible, no es posible. Pero no estamos de acuerdo en prohibir, que no se dice nada en la moción, pero lo, lo digo como postura política de Andalucía por sí. No estamos de acuerdo en prohibir allí la actividad. Lo que sí estamos de acuerdo es en, en, en un control y en una planificación de la zona conforme, a con incluso como se dice bien en la moción, con la ca capacidad de carga de la zona. En eso estamos de acuerdo. Respecto a la moción, se pone 50 personas que entendemos como, que se ha puesto como, como ejemplo, ent entendiendo que, que 50 personas como máximo, pero bueno, habrá que estudiarse cuál es el aforo Entonces, a este respecto tampoco tenemos ningún inconveniente. Y los demás puntos también estamos de acuerdo. Es decir, que es una cosa que ya se aprobó hace unos años, de hecho, creo que el compañero UTI presentó una moción de que se estudiaran las posibilidades de, de tanto de aforo como de, de, de personas, como de vehículos, etc. Por tanto, si lo que tenemos que hacer es establecer una figura de protección a la zona, antes de tomar una decisión, evidentemente, que se nos informe, que exista un informe, que se nos digan los pros y los contras de esta de esta protección y mientras tanto pues adecuar las medidas como se pide las más mociones con lo cual estamos de acuerdo, no es prohibir absolutamente cuando no exista la, el riesgo para la salud, sino que se controle y se gestione en condiciones y queremos creemos que es una fuente, que puede ser una fuente de ingresos para este ayuntamiento, gracias Muchas gracias, bueno, ¿partido socialista alguna intervención? No he visto manos así señora Jiménez Buenos días a todos y todas. Bueno, ya buenas tardes. Desde nuestro grupo municipal, pues vamos a apoyar las mociones, misiones, ya que, como bien se ha comentado, por el fin de dichas dicha misiones, pues eh, las propuestas son proteger y conservar el entorno natural, eh, con un aprovechamiento del mismo, pero siempre que sea sostenible, adecuado y moderado a las circunstancias. Por ello, todas las medidas e iniciativas que se, que se tomen en beneficio del cuidado de, de nuestro entorno, pues serán positivas